Trae la salcafambra. Sí, bueno, eh, me pusieron duro ahí. Escándalo por hombre que apresaron cuando sacaba la basura. Salami, eh, No, muchachos, si, ese eh. Señores, un video que anda viral por ahí, que circula en las redes sociales, donde ¿No? se si observa un caballero que parece que estaba viendo a Dragon Bolseta y y el que la mandó a sacar esa basura. Sí, está. Es el que debería estar preso. Ahora, Mire, vamos a ver el video. Vamos a ver el video. Él está como medio... ¿tú sabes? Ahí. El primero de la tanda. Vamos arriba. Sí, Eso. Sí, yo creo que una mujer, sí. Atención, parece una mujer, ¿eh? Sí. Sí, sí, sí, pero... Pero se debió dar un chance porque él está viendo. Ahora son gente son muy pasiva, muy Pero tranquila. Hay algo, hay algo que o es lo que yo entiendo, porque yo no me dejó llevar desde lo que otro diga Para mí, para mí, para mí, la policía no vio que él estaba saliendo de una casa... Ni que estaba tirando basura, ni nada por el estilo, sino que lo encontró en la calle, es lo que yo aprecio a ver, porque... Sí, sí, pero no se veía la policía. Sí, se veía la policía. No se veía la policía. Dale para atrás ese video. Dale, dale para él. atrás, dale para atrás, yo creo no que no, no, ellos no vieron, yo creo que fue. Para mí que la policía no lo vea a él. No, se, se enojece, eh, hay un video hay donde... Un video se ve. Míralo ahí, míralo ahí. Sí. Míralo ahí, la policía está lejos ahí, papá, pero que está lejísimo, ¿ves? O sea, no, no, no, no, lo está viendo, lo vieron, lo vieron echando la basura, sí. Echando, la basura. Sí lo, vieron, lo echando la basura. sí, lo vieron, lo vieron. Pero él tenía que defenderse también. Él tenía que hablar y decir, saludos, no, mire, yo vivo aquí y salí a echar la basura ahí, comando, dígame. Y también pedía hablar con el comandante de la patrulla, porque a veces tú te pones a hablar con un motorcito de esto y te faltan el respeto y se va a otro lado la cosa. Yo pude hablar con el comandante, ¿Cómo que ya me de aquí. Eh, con Matos. Eh, atención, Matos. Sí, yo quiero hablar con Matos. El Comando, vea, yo salí de mi casa. Fue a botar la basura. Claro, claro. Fue a botar la basura. No. Tengo cámara de seguridad. No, no, debió, seguridad? debió, debió él, debió él hablar. No, mire, yo saqué la basura, yo estoy ahí, yo vivo ahí adentro y ya Esa misma cámara de seguridad, que parece que es de su casa, porque parece que está cómodo oh. también. Eh. Eh, no, comando, yo tengo cámara de seguridad. Vea, que le puedo mostrar si usted quiere. Claro, seguridad. no, no debió hacerlo. Porque mira, mira, él no está, está irrumpiendo nada porque salió a echar esa basura ahí. Claro. Entonces, yo siempre estaba acostado merendando como yo meriendo en la, que la que tarde. No él no claro. se defendió. No, él defendió, defendió y él se ah, con dijeron, miedo. Pues, o sea, Ahora fue educado. Fue educado, decir, claro. Un, Una para, consideración. Para mitad, a veces dentro, tú que andas en la calle. Claro, claro. Y, a, y hay que decir, señores, que la policía de San Francisco es uno de los más decentes que hay. Ya ¿sí? lo saben. Porque de esos videos abusivos que andan en la calle, no son de Macorís, ¿eh? Claro, claro siento, No claro. son de Macorís, ¿eh? Sí, sí, no, claro, no ni. Ey, ey, Aquí sí. se anda grabando. Claro, Esto claro. Que tiene uno de los lives más pegados de este pueblo y se ven las acciones de la policía. Claro. ¿Eh? Anoche, anoche pasó sí, algo, pasó no veo, algo y no sé fue y, y, y fue soporte. Anoche pasó algo que un señor se cayó en un motor, pero usted debe, si usted va a una diligencia o usted va a una emergencia, usted o sea, debe pararse no sí y decirle simplemente si detenerse no y detenerse. la policía? Claro. Pues yo tengo permiso y tengo de todo. Y cuando veo la caravana, yo freno en mi carro. Claro, eso es así. usted no puede. No puede mandarse, ni, porque usted puede chocar a alguien. Decir, y usted puede chocar a usted esto, también. Está dando un indicio a la policía claro, que por algo que te está, está mandando. Claro. Mire ese caballero anoche, se estuvo al matar. Ahí chocó con una esquina una pared, se partió. Entonces es, es muy Es penoso. Entonces, ¿Usted tiene si ya usted está agarrado ahí, ya... ¿Qué vale más? El Una que debe o paga pregunta, ruedas. O que usted termine su... Se le mira, un pie zafado. No, el que no, no, no se puede. No, se puede, no se puede, señores. No se puede. Debemos tomar conciencia en cuanto a eso. Lo usted, mira, hacer lo hacer. primero es... Usted... primero. Mire, le dan libre tránsito hasta las 8 no, no, no, no. Usted no, tiene... Ve, se, se está demostrando que el libre tránsito no sirve para nada. No. Porque la gente, como quiera, como sigue quiera a las 8, ocasionando el problema. Como quiera, lo mismo. ¿Eh? Como quiera, es lo mismo. ¿Qué pasa? A las 8, usted sabe, porque usted es inteligente, no se puede salir. No lo intente. A las 7 y 45. No lo intente, Tranquilo. que lo, lo malo siempre está ahí, en acecho. Usted sabe si es un me salió a tirar de la basura, lo amarran. ¿Usted puede salir de colmado? No, que ahí mismo seca saliendo de colmado lo amarran Oye, o comprándole el colmado por afuera. la policía aunque suene mal, porque aquí si tú no le sigues el coro al grupo, es bueno. malo, si ese hombre estaba fuera de su casa, aunque sea botando la basura, estaba fuera de toque de queda, claro, claro, claro. que debió hablarse se le dio sí, un una hablar. fórmula, bueno, debió hacerse. Oye, ¿cómo se la llama? La eh, eh, el hombre identificado como Junior Soriano, dijo que las, los oficiales le dijeron que para soltarlo debería dar mínimo dos mil pesos. Esto pasa que la Procuraduría dispuso que los ciudadanos que violenten las normas sanitarias establecidas deberán ser sometidos ante un juez de paz, del juzgado de paz, de la jurisdicción correspondiente y no pagar multas. Esto lo vamos a decir aquí también. La multa, usted no puede pagarle multa a nadie ya, a ninguna a la fiscalía. Ni a la policía, a nadie. Usted puede darle el un peso. De jugado de paz, lo va a conocer su caso, como, esta, como Estados Unidos y otros países. Por la mañana con ustedes lo van, lo van a trasladar al jugado de paz detenido. Y ahí el juez, depende del ánimo que él tenga, sí. le va a poner lo que usted tiene que hacer. Y que no, ¿Eh? La, ¡Claro! No, porque cualquier cosa. Te vamos a meter allá en Guisa. Claro, tú no. Tú quieres, como tú andas fuera del toque de izquierda, pues tú quieres. Y que ahorita... Sea, porque que ir que te dejan ir. No, y ahorita, no, oye, y ahorita sí. se quejan de los jueces también, porque eso es así. Tú vas a ver ahorita. ¡No! ¡Que me pusieron mi tiballetero! entero, cogí basura! ¡Que eso no se puede! Lo entiendo. Yo estoy de acuerdo que aquí deben tomarse medidas más drásticas. Yo creo fuertes, que sí. Para que la gente entienda, yo, yo soy de lo que creo. Aquí deben meterle tres meses presos sin preguntar y que esté por el toque de queda, sin una justificación. Porque ustedes, estamos bregando, señores, con gente, con una enfermedad que mata que a mata personas. Que mata personas, Se nos sí. están yendo seres queridos, gente mayores. Porque un cabezón de una casa no quiere trancarse a las 8. Claro, no, que esto que no es la disposición de un presidente. Ahora, sí, estamos claros, el presidente debe buscar otra alternativa ya para esas empresas pequeñas que, que se han perdido. Vuelta, hay que buscar el bajadero, buscar un bajadero, señor presidente, claro. mi amigo Luis. No, tengo como un mes que no hablo tengo con Luisito. Quitar el toque de queda, claro, no, no a con el implantar medidas, el toque de queda, ya eso no está resultando nada. Vamos a poner medidas más drásticas. El que usted encuentre sin Macarilla, hágale una fiesta y mándelo para allá, para Kosovo ah, o para el CCR, el y Valle. ¿Usted entiende? Incluso Porque me no se puede hablar en los tanto. Días, se ha multiplicado la cantidad de contactos. Entonces, de usted saca cálculo de que pusieron el toque de queda para acá y no está dando resultado el toque ah, de queda. Usted está tirando para el monte. Antes usted escuchaba una defunción. A veces hasta cero de función. Y ahora. Toda la función no. Y ahora es 13. ¿Cuánto vieron hoy? Ah, ya, ya tú sabes. ¿Eh? Ayer fueron 13 y un fotazo. No Entonces debemos tomar conciencia: el toque de queda no está resultando. Quita el toque de queda. La policía, usted la orienta y el ejército. El que usted encuentre en desorden o sin la mascarilla tiene que Neto, someterlo a la ley. Otra cosa nos pasamos una temporada de pelota entero privando al público y entonces los dos o tres días últimos le abrimos la puerta a la gente en qué estamos. Tiene que mencionar ese dolor siempre. Que... No, no, no estoy hablando del campeonato, estoy hablando ah, de okay. que en Santiago no, y en cómo... San Francisco vieron las imágenes, habían cientos de personas en el play. Entonces, no, entonces, no si debemos... Me a mí que el cúmulo de personas es incluyendo el ministro de Salud Pública Es sí, uno de los brutal, sí. Entonces, Cúmulo de gente para decirme a mí que en otro lado no se puede. No, de, debemos ser conscientes. Sí, oye, oye. No, porque eh, hubo. ¿Por qué no la agarró? Es que hubo un permiso, Debe, para, oye, eso. Debemos, debemos, es permiso para eso. Oye, debemos, debemos. Debemos ser conscientes los ciudadanos ya los tiguerones los guaguaguas los teteos lo que sé yo que vamos a ser conscientes para que abran el país hay muchas empresas pequeñas esos fritureros que vendían de noche esa gente no tienen no, que quitar eso ¿por qué los hoteles están full y nadie le dice nada? después de la pausa nosotros vamos a contestar nadie esa palabra nadie le dice nada a los hoteles todopoderosos eh, eh, eh. I don't think I